Buenas tardes amigos, hoy les voy a hablar sobre el animal que está en peligro de extinción que se llama el terfín rosado. Tiene cola, una frente larga, aletas, hocico largo, más de, casi de 100 dientes cuando nace se pone de color gris y cuando es adulto se pone de color rosa se alimenta de espirañas y de corpinas también come cangrejos y tortugas de mar la forma de nacimiento es que es vivíparo nace en el vientre de su madre se desplaza nadando, es muy veloz. Vive en la en el río Amazonas, en la región selva del Perú, está en peligro de extinción, porque las personas que están en, en el río Amazonas tienen basura, petróleo y gas natural que mata a los peces y y las y, y los delfines rosados se quedan sin alimento. También cuando los cansan y ganan mucho dinero, entonces el delfín rosado se desaparecerá de, en la tierra. No tirar basura al agua ni petróleo para no para cuidar. Evitamos hacer eso y evitamos cazarlos. Gracias mis y amigos, chao.